Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, soy Nájel Torres y espero que estés disfrutando de tu fin de semana mientras nos acompañas a presentar los sorteos para hoy, sábado 22 de abril. Los mismos serán certificados por la auditora Carmen Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, and Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Esta noche se juega Powerball y aún estás a tiempo de jugar y tener la oportunidad de ganar 20 millones de dólares. Y el lunes comenzamos la semana con Loto Cash que cuenta con la gran cifra de 2 millones 100 mil dólares. Y no olvides pedir tu jugada con la doble revancha. Te espera con 115 mil dólares. Juega. ¿Qué podría ser el próximo ganador con lotería electrónica? Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. pegué? Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. Dale rapa a tu suerte con los juegos instantáneos para que puedas ganar al instante. Porque donde quiera te pegas. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde. ¿Qué tal si iniciamos con el Wabo? Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar en el Wabo en la tarde de hoy. Es el 8, el 8. Ahora damos inicio con el Pega 2. Boleto en mano y money, mucha suerte a los jugadores de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. El primero para el Pega 2 es el 4. El 4, el segundo. Repitió el 4. El 4, el número ganador de Pega 2 es el 4. 4, repito, el número ganador, el 44. Veamos. ¿Cuáles son los números esta tarde en el Pega 3? Busque su boleto, lápiz y papel. ¡Mucha suerte el primero! Para el Pega 3 es el 0. El 0, el segundo es el 8. El 8 y cerrando Pega 3 es el 2. El 2, el número ganador de Pega 3 es el 082. Repito el número ganador, el 0 82 y esta tarde cierra con el sorteo del Pega 4 última oportunidad con el favorito de muchos el Pega 4 comienza con el 6 el 6 el segundo llegó repitió el 6 el 6 el tercero para el Pega 4 es el 1 el 1 y cerrando Pega 4 Repitió el 6, el 6, el número ganador de pega 4 es 6616. Repito el número ganador, el 6616. Muchas felicidades a todos los ganadores esta tarde. Para más información visita nuestra página loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos esta noche y recuerde que es a las 9 que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ¡Salud! salud, salud. Señores, con su permiso, eh, perdonen que les interrumpa. ¡Veo, veo! ¡Otra vez! Sí, usted es Pablo, la ¿verdad? Y usted viene siendo Judas. <coughs> eh, bien. Después de un detenido estudio... ...hemos decidido llegar a un acuerdo con usted. ¡Ajá! Ahora la ven prietas si y quiere pintarlas de color de rosa. ¿Eh? Como dice? No, no, no, Yo no he dicho más. Vamos a ver cómo es el asunto. Eh, bueno, pues... ...para evitarnos problemas futuros... ...hemos acordado darle a usted 500 dólares... Por ese pequeñísimo terreno. Sí, por ese pequeñísimo terreno. Es muy importantísimo. Porque en ese terrenito, que usted dice terrenito, Ahí está edificada la mitad del hotel. Y en ese mismo terreno queda la mitad del Sweatingpool. Bueno, pues está bien. Tumbamos la mitad del hotel. Y tumbamos la mitad del Sweatingpool. Muy bonito, a ver qué se hace. Mire, ese hotel va a ser Un hotel partido por la mitad. Si tiene la amabilidad. Firme esto. Nos da la escritura y le damos el dinero en este mismo momento, en efectivo. Me...